Hay algo tan tierno como la risa de un bebé. Sí. Y más si está jugando con un perro y una linterna. Miren lo que son estas imágenes, porque son imperdibles, la verdad. Mira, Ay, claro, el perrito sigue la luz. Sigue la luz de la linterna. Y él lo identifica. Claro, entonces él, mira cómo mueve la linterna para que el perrito lo siga. Ay, no. ah. Era verdad. Pero él se sigue riendo. <risa> tentado, tentado hasta mira, mira. Ahora se ilumina okay. él y el perrito después lo viene a buscar. Claro, el perrito está claro, buscando, lo lo pierde, ahí. claro. Sí. Se pierde, sí. ahí, ahí, ahí lo. Tiene apenas un año este Ay, bebé no, mi y la usuaria Lorena Castel fue quien mostró este video a través de las diferentes redes sociales y se ha hecho viral. La verdad es que tiene, pero millones de reproducciones porque es muy gracioso. Pero mira, muy aparte nada más contagioso, claro, con... nunca, eso te iba a decir, nada más contagioso que la risa de un bebé, ¿no? Aparte no, aparte se carcajadas, está... Tentado. Mira, mira, mira, el perrito. <risa> es más grande que el perro. No, es muy hermoso. Bueno, había que terminar con una sonrisa el sí, miércoles. Molesto, con algo tío. tierno, inocente, maravilloso, me encantó. No sé si nos queda tiempo para algo más, porque el señor Gabriel Sotelo algo tenía, si no lo va a quedar para mañana. Como ustedes digan, bueno, ayer actuó Fito Paz, estuvo el primero Bien. de sus siete shows en el Movistar Arena y hubo un momento bastante particular porque en la tribuna estaba Cecilia Roth, sí, su pareja claro. madre de su hijo, sí. y le dedicó un vestido y un amor. Que es para ella. ¿Se lo había escrito a ella? Se lo ha escrito ya, a ella, ah. pero ahí se ve en las imágenes como antes le dice Cecilia, te quiero, no te puedo mirar a los ojos porque estás de costado, pero este tema es todo para vos. Y le cantó la canción a Cecilia Bravo, chico. Sí, Mirá qué bueno. Mirate qué emoción. Mira y aparte es un lindo ay. tema eso. Bueno, una buena eh. relación sí. o están juntos. No, no, no, no. no. Estuvo, ah. tiene un hijo en común incluso, pero ya no están juntos. Sí. Pero tiene, incluso también estuvo su otra ex, Fabiana Cantilo, Exacto. quien ah. compartió dos canciones. Así que bueno, una reunión de ex Cant y padres. No invitó a Julia Mengolini, está o mal faltó. eso. es cierto, es cierto, Mirá pero bueno. Siete de arena, me puso. Y Romina, es, ¿cómo es? Perdón. se ha parado? Siete de arena. Agotó los siete. ¿Los siete? Guau.